Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista Y él dio testimonio de la verdad No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre Si digo esto es para que ustedes se salven Juan era la lámpara que ardía y brillaba Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz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 ¿Vemos, tocamos a Jesús con la fe? Cuando más conocemos a Jesús, más descubrimos nuevos motivos para estar enamorados de Él y seguirle. Nos puede suceder que como a los contemporáneos de Jesús, nuestra fe no nos alcance para ser fieles a Cristo. A veces pensamos que Cristo no nos llena. ¿No será que estamos tan saturados de nosotros mismos que no nos dejamos inundar por Él? Que Cristo no nos tenga que reprochar nuestra poca fe, nuestro escaso amor como a los judíos del pasaje evangélico. Solo cuando dejemos que la fe se haga vida y penetre toda nuestra existencia, nuestros pensamientos, palabras y obras, sabremos lo que es creer. Si creemos en Jesús, brotará el deseo de hacer partícipes del amor a Dios. Amén.